Christopher Nolan <ríe> Me cayó en el ojo ¿Cómo están bienvenidos a mi canal nuevamente estoy con mi novio trevor porque vamos a hacer un video medio challenge medio que tanto nos conocemos pero para eso hemos traído unas protagonistas que son estas protagonistas y como estamos en verano y como estamos en verano qué mejor para mojarnos un poquito este challenge se llama Responde rápido o y ese o tres puntos suspecios obviamente es mojado, mojado. Así que yo le voy a hacer preguntas Que se supone que él debería saber Y tiene que contestar sí a la primera Y si no si sí, estoy listo Ok, vamos a empezar Dinky sí. ¡Ay, qué miedo! ¿Cuál es mi fruta favorita? <risa> ¡Manzana! ¡Manzana! No te pedí que fueras mi novia ¿En el micro? No. <risa> qué romántico como... Y fue en Chile, de hecho ¿Con quiénes pasamos año nuevo 2015? <risa> Con los perros <risa> sí. Yo, también fue en Chile ¿Cómo, ¿cómo fue en 2016? Fue en 2015 de, O sea, de 2015 a 2016 Ay, Esa es una pregunta capciosa ¿Cuántos años tenía yo cuando lo conejo? 17 ¡Está mal! <risa> estoy salvando! Nombra al menos 3 nombres de conejos que he tenido Tambor, Roxy y Pepe okay. ah. ¿Cuántas fracturas he tenido? Ninguna ¿Te conozco más? ¿no? Esta pregunta la hice hace unos días y obviamente el número es inexacto Pero ¿Cuántos suscriptores hay en el canal? 8000. ¿Más específico? 8700. Cuando lo grabé tenía 8757. Esperemos que ahora somos más. No vale. ¿Cuántos tatuajes me he hecho yo? ¡Coo! ¡Ah, no! Mentirosa, tres. Pero tú, Bicho, no te has hecho ninguno. Sí, y este. Ah, pero eso no vale. Son tres oh. Me he hecho yo, dije. ¿Cómo se dice te amo en alemán? Inglíbidi. ¿En mi color favorito? Azul. ¿Quién ha sido la última persona con la que he hablado? Conmigo. Sí. ¿Qué pena Nombre de mi primer gato La pachucha ¿Cuál es la pinta de la carta con la que te molestamos? Trae. <ríe> no <¿Tres bol> <ríe> te quiero saber <ríe> o sea, no, Tenía que primero Cargar Uno de los países rebuscados que quiero ir Islandia Isla. Noruega. Perdí Nombre de una serie de Netflix que no he acabado ¿Cuál? Por ejemplo. Sabrina. ¿Cancha dulce o salada? Dulce. ¡Ay, no no, no, lo dije, no, no, no, lo dije! ¿Cuántos años tiene mi hermana? 29. ¡Oh, está bien! No ¿Cuándo nos conocimos en persona? Fecha exacta. Ah, ay, ay, ay. 18 de julio 2015. ¿Eso fue cuando viajé? Sí oh, ¿Cómo se llama la calle donde vivía antes? No se acuerda. ¿Cuántos meses tenía cuando me operaron de bebé? ¡Ni un mes! ¡Ocho meses! ¡Ah! Ah. ¿Quién era mi teen idol? Te sí, lo sé. Pero te moraste El nombre de mi primer perro Te Dije que se murió y después se murió el gato Oh, qué pena, ¿dónde hacía mis cumpleaños de chiquita? En Benbot, eh, modelo del primer iPhone que tuve. iPhone 3G. ¡Ah! ¿Tu modelo no 3G? 3GS. Este, ¿no? <risa> Hay mucha diferencia entre 3G y el 3GS. Este. ¿Fecha de cumpleaños de Pepito? 14 de noviembre. <risa> <risa> pero es capciosa también porque ni siquiera sabemos qué día fue exactamente. Bueno, pero la es inventado. No ¿Dónde fuimos por nuestro primer aniversario? A bombonier y gastamos un montón de plata bueno pero fue mita así que mentira yo lo pagué fue mita y mitad en la cuenta cuántos desfiles he hecho más de 10 más de 20 más de 30 más de 20 de verdad niños pero Ay, había puesto no. más de 30 no. Ay, amigo, no. mi pedido de chili clásico eh, la ensalada de barbecue chica ensalada ¿Qué parte del cuerpo me ha roto? Ninguna. Ay, oh, está bien. ¿Y querías está no para? Bien. Algo que te regalo siempre en ocasiones especiales: chocolate, no. comida. No. Ah, pero siempre me regalas. Las comida. bolas. Qué capciosa te No es capciosa. Primer no. celular que me compré yo solito el, el iPhone, iPhone 6S. ¡Ah! 7, ¿7? ¿7? ¿El que tienes? Ah, no, no la el anterior. ¿Mi salsa de video favorita? Roja. ¡No! ¡La blanca! Ah, no. <risa> nombre de video de YouTube que estemos juntos, cualquiera, pero exacto eh, sorpre Sorprendiendo a la a familia y mi novio <risa> yeah. Se la voy a pasar, pero eso es un vlog, ¿no? ¿Cuántos años dura la carrera que estudié Tres, parque de Disney que queremos ir ¿A Walt Disney No, pero el nombre del parque... Lo... Magic Kingdom El de Disney que me quiero quedar y que peleo que me quiero quedar El de Animation Fecha de aniversario Ah, 20 de julio tengo <ríe> Pero que... Tengo que pensar ¡Ah! Una frase de alguna película de Disney ¡Ay, oh, ¿Soy una morning person o night person? Morning person Correcto Mi raza de perro favorita Vigo. Mi fruta favorita La piña ¿Qué fue lo primero que pensé de ti cuando te... Cuando estábamos hablando? Que era un viejo cochino ¿Segundo nombre de mi hermano mayor? Antonio ¿Segundo nombre de mi hermana? ¡No tiene! ¡No tiene! ¡Pancracia! ¡No tiene! ¿Nombre de algún primo que conozcas? Mío Uy, ¿Lo conoce, ¡Qué vergüenza! Qué luchito. Segundo nombre de mi mamá ¡María! No, ¡No sabía! ¿Un lugar de Chile que he ido que no sea viña? La Selena Miren, esta situación. Estoy muy mojada. Vamos a empezar la guerra. ¿Qué me gustaría estudiar? Fotografía. ¿Qué me gustaría haber estudiado a mí? Sí. Más allá de cosas artísticas. Yo esto sí están Yo Ni siquiera sé cómo se llama eso. Yo tampoco sé cómo se llama esta carrera. Mi estación favorita. ¿Estación? ¿Verano? No, invierno. ¿No? ¡Es, es invierno El apellido de mi jefe es la... ¡Ah! ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? Tengo un jefe nomás ¿Cómo no lo vas a saber? Es que me confundí, porque tienes muchos jefes no, uno solo es todo sí. eso. de mi jefe, hombre Menciona el nombre completo a tres compañeros de mi oficina Miss mis Fistolfi, Daniela, Chumbiray <risa> Oh, iba para allá ¿Cuántas veces me teñó el pelo? ¡Tres! ¿Dos? ¡Ay, oh, iba a decir no! ¿Cuántas veces me he teñido yo? Espero. ¡Cuatro veces! <risa> Ni tú sabes, soy mentirosa Mala por no saber tu... Ah, no. Por no saber la respuesta Mi viaje favorito de nosotros Guaras El mío también Si pudiera ver y conocer un animal, ¿cuál es? ¿Cuál sería? Sí, ¿Canguro? ¿Por qué canguro? No sé, pensé primero en koala. El tiburón. Ah, tiburón, esta mierda. Sí, me gustan mucho los tiburones. ¿Qué deportes hice de chicas? Vale, vale, vale. vale ¿Y qué más? Teli. Ah, no vale. Uy, la apunté. ¿Qué prefiero? ¿Chehaukay o Tipakay? ¡Chihaukai! Como yo, qué fácil. Como que este lado está muy seco. Mira. Ya, también puede quedar. Sí, ahora me gusta más la escena. Sí. La última, última película que me gustó que vimos. No. ¡Que vimos! No ha terminado, no ha terminado, no ha terminado. ¿Qué vimos? <risa> ¿Qué vimos? Yo y yo Rabbit. <risa> Ay, pero no terminaste, lo dije antes. Directores favoritos. Tres. Tres. Tienes directores de películas. Cinco, cuatro, tres. ¿Christopher Nolan? No. Cristo Nolan <risa> Me cayó en el ojo Y con el ojo abierto Nombre a los insectos que odio Hormigas y zangodras <risa> Hasta aquí hemos llegado, estoy un poco tuerta ¿Qué tiene mi ojo? Está todo así, ahí Espero que les haya gustado. De acá nos vamos a terminar esa agüita que queda. Pero no, ahorita no. Ya, ya, ya, ya. Suscríbanse en el canal. Si quieren ver más de estos retos, escríbanos abajo porque está muy entretenido jugar con esto. A lo mejor podemos traer a unos invitados. síganos en nuestras redes sociales. Aquí les dejo el Trevor y aquí el mío. Eh, Danle like al video. Y no se olviden otra vez de suscribirse porque eso es muy importante. Chao, chicos. Chao.